Nos encontramos en Fundación Mejorando Cada Día, Fundación Ideas, Perro Verde y Asociación Mejorana. El programa Acompáñame es un proyecto formativo en el ámbito de discapacidad psicosocial en Navarra, cuyo objetivo es eh, formar a personas con diagnóstico en salud mental como agentes de apoyo entre iguales. Este programa lo que nos aporta ...sobre todo es el saber vivido... ...dando a la persona... ...resiliencia, empatía y esperanza... ...además supone... ...una posible salida laboral... ...pasando de un rol pasivo... ...paciente pasivo... ...a un rol activo... ...y también aporta... ...a los equipos de trabajo... ...además sensibilizamos... ...con talleres, con congresos... ...con jornadas en las universidades y en otras entidades. Nosotros pretendemos eh, tener incidencia política e intentar que en los presupuestos del Plan Estratégico de Salud Mental eh, esta figura se reconozca y esté en el programa. Agradecemos este reconocimiento porque el saber vivido puede complementarse con el saber teórico o profesional. Muchas gracias.